Bienvenidas y bienvenidos al curso de iniciación a la programación en Scratch. En esta oportunidad vamos a ver cómo trabajar con fondos para crear escenarios increíbles para nuestras animaciones y videojuegos. Existen varias opciones para agregar fondos al escenario. Para eso tenemos que ir a la opción fondo y podemos dibujar nosotros un, un, un fondo. Por ejemplo... También podemos lo en nuestra computadora y subirlo. Abrimos la carpeta y subimos un archivo de nuestra computadora, que puede ser una imagen, una foto, algo que hayamos creado nosotros. O podemos seleccionar uno de los fondos prediseñados de Scratch de la biblioteca. Por ejemplo este. Ya vimos cómo dibujar un fondo sencillo en la lección 3. También vimos cómo seleccionar fondos prediseñados en la elección 4. Ahora vamos a ver una forma sencilla de modificar los fondos prediseñados de Scratch. Para ello vamos a ir a la biblioteca y vamos a seleccionar el fondo Blue Sky. Vamos a duplicar Blue Sky y acá un, una cuestión eh, fundamental que no habíamos visto en las lecciones anteriores es que hay que ponerle nombres a los fondos. ¿no? ¿Por qué? Porque si nosotros a la hora de programar necesitamos identificar un fondo específico, es mejor tener, que tenga un nombre que podamos recordar. Entonces, por ejemplo, a este le podemos poner Fondo1. Y a este le podemos poner fondo 2. De esta manera vamos a recordar que tenemos en nuestros fondos. Y podemos programar de forma más fácil. Bien, ¿qué vamos a hacer? Vamos a transformar este fondo. Es decir, en vez de dibujar nosotros de cero, vamos a agarrar y transformar este lindo fondo en una cosa muy diferente. Como podemos ver, ahora hay un pasto y lo vamos a transformar en un mar. Para ello vamos a ir a la opción colorear, vamos a deseleccionar el color azul y vamos a pintar el mar. Como podemos ver, las líneas quedaron sin colorear, por lo tanto vamos a agrandar un poco la imagen para poder seleccionarlas y ahí cambiamos esta. La línea de arriba la vamos a cambiar por el color blanco. Muy bien, ahí tenemos nuestras olas. Vamos a ver cómo modificar rápidamente las olas. Con la opción reformar la herramienta reformar, podemos cambiar la forma para que quede más parecido a una ola. Bien, ahí tenemos nuestras olas. Esto ya se parece más a un mar. Como podemos ver, aquí estamos trabajando en, en, en el modo vector. Podemos también pasarlo a mapa de bits. Se nos abren a la izquierda las herramientas de mapa de bits. Y con ellas también podemos modificar el fondo. Por ejemplo, podemos hacer un sol. Con la herramienta elipse, le podemos hacer los rayos y también podemos hacer algunas nubes con la misma herramienta elipse con otro color, con un nubes claro. podemos Hacer algunas nubes. Bien, hemos visto cómo pasamos un fondo, que era un campo, a un mar. También podemos cambiar este fondo y, por ejemplo, ponerle, lo hacemos un día nublado. Y podemos cambiar el color de todo lo que es el, el, el, el piso. Lo podemos dejar todo en verde. Ya quedó, achicamos. Y acá podemos pasar otra vez a Mapa de Bits. y dibujar unas buenas nubes de color unas nubes cargadas, unas nubes de color gris intenso Ahí tenemos nuestras nubes y podemos dibujar en este campo un árbol, por ejemplo. Tenemos herramienta rectángulo, tenemos un color, un árbol y le hacemos la copa con la herramienta elipse con color verde. Bien, ahí tenemos nuestro árbol y tenemos las nubes cargadas que estaría por empezar a llover. De esta forma hemos visto cómo modificamos el fondo partiendo de un fondo prediseñado. Si te gustó este video puedes darle me gusta. No olvides que puedes suscribirte al canal de Talleres Scratch en YouTube. También nos puedes encontrar en nuestra página de Facebook, facebook.com barra Talleres Scratch. Nos vemos en la próxima lección.